Hola profe, nos vemos nuevamente en Aulas de Calidad. En este video voy a compartirte una estrategia que beneficiará el proceso de formación profesional de tus estudiantes, aumentando la pertinencia de tu curso. ¿Sabías que la relación permanente con los egresados es esencial en el mejoramiento de la propuesta formativa del programa? Son las egresadas y los egresados quienes poseen información acerca de las necesidades actuales y futuras del entorno laboral. ¿Cuántos egresados del programa podrías invitar a una de tus clases para que compartan con tus estudiantes sus experiencias laborales de creatividad, de investigación o sus experiencias emprendedoras? En este espacio pueden compartir sus puntos de vista en cuanto a investigación y proyección social de la profesión. ¿Con cuántos egresados podrías compartir un café y que te den ideas sobre cuáles temas podrías incluir en tu clase? Dependiendo del propósito de formación de tu curso, sabrás en qué momento un una de las tareas a abordar en el tiempo de trabajo independiente de tus estudiantes podría ser contactar a un egresado y preguntarle cómo es su cotidianidad laboral y cómo se evidencia en el desarrollo de las habilidades, conocimientos y capacidades que la universidad le brindó. También tus estudiantes podrían indagar en un egresado del programa que consideran que la universidad no le brindó que ahora resulta necesario en su cotidianidad laboral. Si decides proponer este ejercicio, recuerda recoger información actualizada de los egresados y compartirla con la coordinación del programa y con la Oficina de Egresados Institucional. Otras preguntas que podrías hacer en este espacio de encuentro son si el egresado encuentra relación entre el perfil de formación del programa y su ocupación y ubicación profesional actual o también cómo el programa ha favorecido el desarrollo de su proyecto de vida. Encontrarse con los jefes de estos egresados también es importante en la medida en que los empleadores pueden manifestar las necesidades de formación para el sector de su empresa y tú puedes llevar información al programa para la actualización del currículo. Contar con esta información potencia tu rol en la docencia porque a partir de lo que haces estás recogiendo datos muy importantes en la propuesta de formación del programa. Gracias por estar en Aulas de Calidad, profe, porque tú tienes mucho por decir.